Hola suscriptoras y suscriptores, les traigo un corto video y es acerca de que nuestro ordenador no reconoce el disco duro, conectamos el disco duro externo, resulta que enciende normal, todo se ve normal, lo se llama otro ordenador y funciona menos en el de nosotros. Resulta que hoy me han llamado a mirar un problema semejante. El disco duro no lo reconocía. Resulta que lo llevaron al centro y era donde unos técnicos lo ensayaron y lo reconoció el ordenador de allá. Me dice el señor quien me llamó que el, los técnicos le dijeron que era el problema del, de Windows 10. Cuando, yo, cuando me llamó por teléfono le dije que Windows 10 no tenía que, nada que ver con ellos Fui a la casa de él y con el disco duro y ciertamente funcionaba, pero no lo reconocía, no salía en la opción disco local. Donde está el disco local, sí, el disco local no salía nada. Listo, entonces qué hice yo me supuse que era problema de energía y lo único que hice fue meterle lógica a la situación y la me, me, me fijé aquí en la, en la batería y la tenía acá en bajo. Entonces, yo lo que hice como el ordenador no estaba conectado a la energía estaba acá. Yo, yo lo que hice poner, ponerla en máximo y automáticamente cuando escucho sonido en no el disco duro y lo reconoció, lo desconecté y lo a conectar y funcionó o sea que el, la batería no estaba dando, la pila no estaba dando energía suficiente al, al sistema operativo por lo que no reconocía, no podía despegar al disco duro entonces el problema se solucionó simplemente subiendo esto allí al máximo y listo ustedes saben que al ponerlo al máximo todo va a funcionar con mejor velocidad y todo ello va a mandar más energía a los puertos y eso hizo que funcionara el disco entonces eh, les quería compartir este video por si tienen el mismo problema les, eh, les, sir, les sirva de algo eh, eso ha sido todo por hoy y espero que esto le, les quede funcionando para toda la vida y hasta la próxima chao